que transa bandita pues un domingo familiar slash de skate, vamos a ir a grabar un video que quiero para mi segundo canal que es Skate Spots MX, igual les dejo el link abajo y es probable que hoy se convierta en la tercera entrega de la peor tabla del parque, la llevo por si acaso, entonces pues vamos a ver qué pasa Solo antes tengo que recoger una cámara que voy a usar aquí con mi compa el Duffy, están patinando en spot y pues a ver qué pedo Du du piño. Bueno. ¿Qué pedo? ¿Dupiño? ¿Qué pedo, güey? estás, güey? ¿Ah, ¿Y tú? Chido, cabrón. Ahí está, güey. ¿Qué tranza, tampoco. estás, güey? Chido, güey, ¿tú? Chido, cabrón, también. La yema está bien pila. Cumpleaños de Kike de X, güey. ¿Qué van a hacer? En su casa va a ser camisado para que le caigan. ¿Qué tranza, güey? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Llenito? Todo chido, güey. ¿Qué pedo? ¿Está agarrando color o qué? No, no, verdades, no, no, no, no, no, no, ver. Ahí. El pantalón es, cierto. El pantalón de nuevo así. Ya estamos completos, la cámara ahora sí, vamos a la gran plaza a grabar ese pedo. Estamos cerca del spot, pero hay que agarrar un poco de agua para aguantar y a ver si hay alguna golosina. ¿Qué vas a agarrar? ¿No Estamos aquí en la gran plaza, en el parque con el güero Haciendo la entrevista para el otro canal, espérenla muy pronto Tal vez tarde un poco porque espero como dedicarle un poquito más a la edición Y como que pues echarle más film para que sea un producto bien hecho Pues ya estamos, aquí atrás el güero ahí grabando los audios y el video por separado Para que quede chingón, Vamos a grabar unos truquillos o a ver qué pedo Creo que fue un mal día para escoger convertir este video en la peor tabla del skate Porque no hay banda en el skatepark, entonces Va a estar complicado, pero pues si llega alguien y vemos que necesita, pues igual le hacemos el paro, ¿por qué no? Igual pues hay que seguir en este pedo a ver qué sale. tranza bandita ya sacamos algunos clips unos truquillos y al parecer la entrevista ya quedó audio y video ya nada más falta como empatarla y empezar como a editar ese video en el otro canal pues nada estamos aquí en la gran plaza y planeta es que Solo hay dos morras patinando que igual está chido Pero esperaba que hubiera más gente Por si se pudiera hacer la tercera entrega de, de la saga de la peor tabla del skatepark Pero pues no sé Como que esa tabla se está poniendo difícil para salir He ido dos tres veces a los parques Y pues la gente no está No me ha tocado ver que haya tanta gente O gente que necesite tabla Así que pues ni pedo Ya será en otra ocasión Y pues ahorita vamos a ver Yo creo que a lo mejor vamos a ir a comer o algo Porque si ya tengo algo de hambre Pues no hay como que mucho que hacer ya vista del éxito obtenido tuviste que venir a comer algo o solito y unas quesadillas que pediste ¿Qué? quesadilla con un poco de reggaetón de fondo no todavía no te sacaba ya nos queremos ir a la casa eh? Que tranza bandita? Pues ya estuvo por el día de hoy. Fue un día un poquito raro y con la familia y medio grabando el video. Pues hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado, aunque estaba con un poquillo raro. No olvides darle like, compartirlo con la banda. Suscríbete haciendo clic en el botón que está aquí abajo o algo así. Y recuerden que los campeones no usan drogas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la foto de perfil que está apareciendo por aquí. Si no, también puedes checar estos otros videos. Están chidos. Vlogs, skate, cosas así por el estilo. Eh, están de este lado. Chécalos. O suscríbete aquí. Checa los videos. O suscríbete, lo que sea. Está chido. Psh, psh, psh. Cámara.